Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto de tenerlos en la sala esta noche aquí en la Escuela de Liderazgo que realizamos todos los miércoles por la noche. Pedimos disculpas para aquellos que cuando estuvieron listos el día miércoles pasado para comenzar nuestra conferencia, cinco minutos antes de las ocho sucedió un corte de luz aquí en el lugar donde nosotros nos encontramos y no pudimos cumplir con esa tarea. Pero ahora ya estamos aquí contentísimos, felices de verlos esta noche nuevamente en nuestra sala y por supuesto con el deseo de compartir como siempre las enseñanzas que a través del tiempo hemos aprendido y que sin duda pueden ayudar a algunas personas a comprender algunos temas que son relevantes para el desarrollo de la vida y por supuesto para crecer como personas que muchas veces necesitamos crecer. Eh, tal vez una de las cosas que me mueve a presentar un tema como este, es que algunas veces me preguntaron, Boris, ¿qué es lo que más te molesta de la gente? Y muchas veces he tratado de definir eh, si me molesta o no me molesta algo de las personas. Pero sí, a través del tiempo comprendí que me molesta la desidia de la gente. ¿Por qué digo la desidia de la gente y de mí mismo también? Porque yo también a veces cometo el error de mirar el problema y no resolverlo de darme cuenta de la necesidad y no suplir la necesidad. Yo muchas veces también me he vuelto una persona que diagnostica los problemas que hay en el entorno, incluso en mi propia realidad, y que muchas veces no las he resuelto a tiempo, o simplemente las he ignorado o no las no le quise tomar la importancia debida. Entonces, eso me hizo pensar de que los seres humanos en algún momento Gracias a este mal llamado desidia, dejar las cosas para después, o procrastinación también lo llamamos, eh, nos lleva muchas veces a hacer cosas eh, al azar, después cuando las emergencias o las circunstancias se presentan, ya comenzamos a hacer cosas eh, desesperadamente, como decimos comúnmente, a última hora. Entonces, para poder contrarrestar este problema necesitamos de algún modo pensar por qué somos improductivos. Por qué de alguna manera nosotros no consideramos en el nivel de nuestra conciencia nuestra responsabilidad con aquello que nos atañe, que nos eh, envuelve, que de algún modo nos compromete en el entorno o que de alguna manera se ha relacionado con nosotros para que nosotros podamos darle alguna idea que lo encamine a una solución. Muchas veces, lo he dicho, que la mayoría de personas que se quejan o que sencillamente están permanentemente diciendo problemas que hay en el entorno y que gracias a eso no han podido hacer nada, es que generalmente son personas que no sienten el compromiso de resolver lo que les involucra en una situación de esas, o por lo menos en la que se dan cuenta que hay algo que hacer. Muy bien, por esa razón, el día de hoy quiero, juntamente con todos ustedes que están esta noche aquí, que tuvieron a bien, a, a, a tomar un, un, unos minutos de su tiempo y de mirar esta sala y eh, comprometerse con nosotros para poder aprender. Pues mi nombre es Boris Darmont, doctor en Psicología Educacional y Tutorial, tengo el privilegio de haber trabajado muchos años con personas a través del tiempo. Tengo 11 libros publicados y con gusto tuve el privilegio de compartir estos libros con cientos de personas que han adquirido algunos de ellos. Algunos me han llamado y me han dicho que interesante. Y eso seguramente me movió a pensar de que hay alguna cosa que yo pueda decir también en mis conferencias que ayude a las personas para aprender algo nuevo. El tema de hoy... Eh, es importante que lo tomemos en cuenta, porque tiene que ver con una, eh, una sesión también relacionada con la sesión de impacto de liderazgo que nosotros queremos provocar en la vida de cada uno de ustedes. Y en ese sentido, eh, pensé en una frase que podría ser la frase que impacte nuestra mente hoy, y vamos a hacerlo durante tres sesiones. Vamos a hablar un poco acerca de eso que muchas veces nos hace personas improductivas, el conformismo es el alimento de la improductividad. ¿Por qué el conformismo? Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido aburrido o aburrida en una situación matrimonial, de relación, de amistad, comida, reunión social, en la escuela, eh, qué sé yo, dictando una clase o escuchando una conferencia. ¿Se ha sentido aburrido alguna vez? Sí, sí. Pero algunas de las cosas en las cuales usted se ha sentido así no necesariamente tenían que ponerle a usted una situación de aburrimiento, sino que tú te has de alguna manera conformado con lo que te dicen, con lo que escuchas o lo, con lo que ves, que finalmente te quedaste en la nada. Por ejemplo, entonces estás escuchando una conferencia mía esta noche. Gracias por escucharme. Una vez más valoro el tiempo que te tomaste para venir y escuchar una charla hoy. ¿Qué está produciendo en tu mente lo que estoy diciendo? Ponte a pensar. ¿Qué está produciendo? ¿Te conformas con escuchar una conferencia? Bueno, doctor Boris habló, eh, me pareció bonito o me pareció feo, pero lo que estoy diciendo de alguna manera está provocando en ti algún impacto? de tal modo que no caigas en el conformismo teórico mental y que eso te diga, ah, ya lo escuché antes, ah, cuántas veces se ha dicho lo mismo. Pero nos ha vuelto personas inactivas, improductivas, conformadas. Entonces, debemos comenzar por el inicio. Reflexionemos. Paso número uno. Hablemos sobre intencionalidad al venir esta noche aquí a conversar con ustedes en esta conferencia yo tuve que reflexionar en qué es lo que me mueve qué intención tengo y aquí hay un punto de partida que muchas veces las personas no lo consideran como un acto altruista qué busca ¿Qué quiere conseguir? Y cuando hacemos así las manos decimos, ¿qué está buscando? ¿Qué beneficio quiere? ¿No es cierto? En realidad, no necesariamente muchas de las personas que reflexionamos en nuestra intencionalidad tiene que ver solamente con cosas materiales. También tiene que ver con beneficios de satisfacción personal al dar, al mostrar a los demás su pensar. Al enseñar a otros que tiene ganas de poder compartir, convivir, socializar, expandir algunas ideas. Por ejemplo, por ejemplo, eso es mi intención esta noche. Compartir contigo algunas ideas y motivar tu mente a salir del conformismo para lograr ser productivo. Por eso... El tema de esta noche, cómo no ser líderes improductivos. Primer punto en el cual tenemos que reflexionar. Paso número uno, dijimos. ¿Cuál es el motivo que te mueve venir a esta charla? Por ejemplo, ¿qué te movió? Quieres aprender, quieres criticar, perfecto. Quieres opinar, también. Quieres ver cómo esto te afecta positivo o negativamente. Qué bueno. ¿Viniste con el deseo de escuchar qué, o cuál es el tema relacionado con la improductividad? Perfecto. Eso respecto a este asunto de hoy, en este instante, lo que está sucediendo en este momento. ¿Pero qué respecto a las otras cosas que hacemos? Normalmente, no nos preguntamos cuál es el motivo que me lleva a hacer tal o cual cosa. Generalmente lo hacemos porque estamos en el, en el modo, eh, ¿cómo se llama esto? Stand-by. Hacemos cosas como la rueda que rueda y rueda y rueda, pero no, no, no tiene a veces un norte. O no tuvo un impulsor detrás que lo lleva a rodar. La vida a veces se convierte en eso que vivimos por vivir, pero no tenemos un motivo que nos mueva, y ese motivo no necesariamente es de impacto. Por eso nos convertimos en personas improductivas. Y cuidado que la improductividad, si no hay una motivación que te impulse, escúchame, puede que tu avance sea tan poco, tan mediocre, tan lento, que lo que estés logrando no le está ganando al tiempo no le está aprovechando al máximo. Vamos a suponer que en este momento en tu casa comienza a llover y hace más o menos unas semanas atrás se viene cortando el agua. Si tú en este momento que está lloviendo no sales a juntar agua de la lluvia para aquel día cuando no tengas agua, tengas agua para beber, entonces no tuviste una motivación consciente de hacer previsión y ganarle tiempo al tiempo. Por ejemplo, Tú tienes un dinerito ahí guardado sobre, bajo tu colchón y no, le, no lo inviertes. En dos o tres semanas te enfermas y necesitas ese dinero y no te alcanza. Posiblemente en dos o tres semanas, si ese dinero lo hubieras puesto a trabajar, tendrías una, una motivación que te llevó a invertir y a hacer que eso se convierta en un beneficio que cubra una necesidad más adelante. Es decir, le estás ganando al tiempo. Si, por ejemplo, te ofrecen una conferencia como esta, quizás no hay un, nada, nada importante para algunos que se diga en esta conferencia porque sencillamente no lo valora. Perfecto. No hay un motivo que los mueva a venir a la conferencia. Pero supongamos que viene a la conferencia y escuchaste algo y ese algo no te movió a dar un paso más adelante en el tiempo, significa que tu motivación está en el stand-by todavía, en el conformismo en el lugar donde cada vez vas perdiendo porque el tiempo y las circunstancias van avanzando Otra pregunta que es importante en el tema de la intencionalidad es ¿cuál es tu filosofía de vida? El otro día en una conferencia hace como tres o cuatro miércoles atrás un joven mexicano me preguntó Boris, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la filosofía de tu vida? Yo tengo el, el maravilloso ejemplo, como quizás algunos de ustedes también, de mi mamá. Una mujer servicial hasta que duela, como le digo yo a ella. Ella puede quedarse sin un centavo, puede quedarse sin tiempo, puede quedarse sin dormir, con tal de ayudarle a alguien. Yo no sé qué pasa con ella, tiene una motivación. Y no lo digo porque es mi mamá, ¿eh? porque muchas veces aún ya exagera con su salud de 92 años, eh, no necesariamente tiene que estar despierta en la noche, pero a veces le han pedido un asunto para el día siguiente y ella no duerme con tal de terminar antes de, de poder amanecer y poder tener las cosas listas. El deseo de servir es un deseo muy altruista, muy grande. Y esa filosofía nos lleva a muchas veces ser conscientes que para poder servir tenemos que acarrear cantidad de bendiciones, de beneficios sobre nosotros para poder ayudar. Aprendizajes, tiempos, relaciones, este, recursos económicos, este, qué sé yo, equipos que te permitan a, a ayudar mejor, filosofía de la vida. La filosofía de la vida apoya tu intencionalidad para poder hacer las cosas con mayor premura, con mayor efectividad y ganándole tiempo al tiempo. La filosofía de la vida responde la pregunta ¿por qué haces lo que haces? Es importante saber por qué se hace lo que se hace. Incluso cuando tomas decisiones sistémicas en la que rompes una situación de conformismo. Por ejemplo, hace unos instantes atrás mi esposa conversó con una persona que trabajaba muchos años en una, un empleo que según ella no le daba lo suficiente. Dijo, no, yo me he preparado para ser esta profesional, pero no me mantiene la familia, no me atiende los recursos que necesito. Decidí dejar mi trabajo, romper el cordón umbilical que tenía con mi empleo y comenzar un empleo por mí misma. Eso es lo que nos comentó ella. Yo no sabía nada de ella hace como seis años. Y hace una semana atrás me comunicó, dijo, doctor, ¿dónde está usted? Yo lo conocí en tal lugar. Maravilloso. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo esto ahora hace dos años. ¿Y por qué? Ah, no, porque sabe que esta situación me tenía envuelta, no lograba los recursos necesarios y rompí ese programa y me volví una persona emprendedora. ¿Por qué lo haces? Tiene que haber un motivo que te mueva, tiene que ver una filosofía que esté dentro de tu corazón, en tu vida. Ganarle tiempo al tiempo, decimos comúnmente. Debe responder esa pregunta, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y si alguna cosa que estás haciendo no te produce más de lo que hacías antes de hacer aquello, significa que todavía estás en el conformismo y en la improductividad. Otra pregunta importante que tiene que ver con la intencionalidad es, ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Hacia dónde estás caminando? Por ejemplo, mis padres me decían que cuando yo sea más grande, tenía que ir a la ciudad, porque en el campo yo no debía continuar mi vida allí. Entonces ellos creyeron que el progreso, el, lo que yo quería lograr en la vida, tenía que hacerlo en la ciudad. Tengo 60 años ahora, 40 años como profesional. Y ahora quiero irme al campo. ¿Por qué? ¿Qué quiero lograr en mi vida ahora a los 60 años? ¿Qué decisiones estoy tomando dentro de la filosofía que tengo que me permitan volver al campo y seguir creciendo y no caer en el conformismo? Interesante, ¿verdad? Yo les pongo esto como una idea de, de, de reflexión, más que como una información de lo que yo estoy haciendo, ni como un ejemplo tampoco, simplemente como una idea que lleva o conlleva en mi filosofía de vida algo que yo tengo que hacer para este tiempo. ¿A quién vas a involucrar en esas actividades que vas a realizar? Yo ya tengo algunas cosas que voy a hacer. Hablaba con un amigo que también está presente esta noche aquí. Hacer un programa sistémico, romper un cordón umbilical, te lleva a pensar a quién vas a involucrar en los próximos pasos. ¿Con quiénes te vas a involucrar? Para poder romper el conformismo, mis queridos amigos. Tú no puedes vivir permanentemente respirando, alimentándote y durmiendo. Hay algo más que tienes que hacer saber con quiénes te vas a asociar, qué equipos vas a formar, qué instrumentos de la sociedad vas a utilizar para que tú puedas salir del conformismo y volverte una persona productiva. Yo les hago una pregunta esta noche a algunos que ya tienen un poco mi edad o que están después de los 40. ¿Cuánto sabes? La pregunta que te hago adicional a eso es, ¿cuánto de lo que sabes lo has compartido con otros? Ah, esta pregunta me la hicieron a mí en el año 1997, cuando tuve el privilegio en una mesa comiendo con un alcalde de la ciudad de Valledupar en Colombia, me hablaron acerca de la posibilidad de yo poder dar una conferencia internacional al Colegio de Administradores en Colombia. Acepté el reto, pero ellos me pusieron un reto adicional. Si usted va a hablar de un tema, usted tiene que escribir un libro sobre ese tema. Porque las personas que van a ir al evento deben recibir de usted las ideas, pero escritas. ¡Ay, caramba! Me involucraron en una situación sumamente grande. Yo estaba contento con saber las conferencias, pero ahora que tenía que avanzar, involucrar mi conocimiento y llevarlo a una experiencia que yo no tenía. Y esa, ese comentario me lleva a una pregunta para usted. Todo lo que usted conoce, el día que usted muera, nadie sabrá que usted lo sabía. Nadie recibirá de usted el legado de sus conocimientos. Mari Vázquez acaba de entrar. ¿Cuántos años tiene Mari Vázquez? Más de 30 años como profesora. ¿Cuántos alumnos le escucharon? Miles de alumnos. ¿Cuántos de esos un día irán a una biblioteca para ver qué cosa es lo que pensaba Mari? ¿Mari no tiene un libro? Eh, ¿Julio no tiene un libro? ¿Su legado de su conocimiento? No logró plasmarlo en el tiempo. Entonces, ¿qué quiero decirle a Mari? Y con ella, a todos ustedes, rompe tus esquemas. Involucra a una persona más. Yo le voy a comentar un caso muy especial. Yo escribí un libro que se llama Amo a dos, pero vivo con uno. Un libro sobre el amor. Pero ese amor que muchas veces nosotros no entendemos. Para hacerles corta la historia, una enfermera en una charla mía compró el libro. Y fue a su casa y cada vez que venía del trabajo, a las 5 de la mañana, ella se ponía a leer el libro hasta el amanecer y cuando tenía sueño se dormía. Y el esposo veía que en la cabecera de su cama tenía ese bendito libro que en el título decía, amo a dos pero vivo con uno. Ah, esta seguramente está amando a otro, decía el hombre. Hasta que un día le dijo, déjame leer ese libro, seguramente estás aprendiendo cosas terribles para faltarme el respeto. Y ella siempre sonreía y con paciencia le decía, lee el libro, no critique ese libro por el título. Hasta que un día ella se fue a trabajar por la noche y cuando volvió a las 5 de la mañana, encontró a su esposo leyendo el libro. Y le dijo, ¡qué interesante! ¡Qué maravilloso! ¿Quién es el escritor de este libro? Y ella me comentó y me dijo, yo le dije que era usted, pero no lo conocía. Y dijo, yo quiero escucharlo. Tú tienes que involucrar a alguien más. No puedes quedarte. Señoras y señores que están esta noche aquí, comienza a agarrar tu computador y en vez de mirar TikToks, bailando la, el mismo baile por miles de veces, las mismas personas o las diferentes personas, comienza a escribir tus experiencias. Un alumno me preguntó una vez, me dijo, doctor, ¿qué hay en su libro que puedo yo interesarme en él? Yo le dije, tonterías. Pero doctor, ¿cómo puede usted recomendar su libro diciendo que hay tonterías? Sí, pues son tonterías. Tonterías que suceden en la vida. Pero léelo. Y en una clase donde él estuvo, yo obligué, entre comillas, a mis alumnos a comprar el libro, mi yo exitoso, como parte del curso de liderazgo. Recuerdo que dos, no, dos días después vino el alumno diciendo, profesor, ya no necesito más sus clases porque ya sé lo que usted piensa. Su libro me explicó completamente lo que yo debo saber sobre liderazgo. Eso es importante para involucrar a otros en tu mundo, en tu filosofía, en tu forma de pensar. Si quieres salir del conformismo, recapacita en tu intencionalidad. Y aquí viene la última pregunta de esta parte. ¿Qué te hace diferente a los demás? Yo tengo un amigo que me vio cuando yo tenía ocho años. Y después tuve el privilegio de trabajar con él. Lastimosamente hace unos meses atrás... Perdió a una de sus hijas, eh, lastimosamente se enfermó y la señorita murió. Pero este hombre es un hombre interesante, porque después que yo fui compañero de trabajo de él, él me dijo, yo te conocí cuando eras niño, cuando usabas pantalones cortos, pero qué bueno verte diferente. Perdone que les hable de aquella persona que yo más conozco, que soy yo, pero no es un acto de orgullo. Simplemente es un acto de mostrarte cómo tú tienes que autorreflexionar en tu intencionalidad. En otras palabras, te estoy dando la ruta para que te metas en tu interior y comiences a preguntarte, ¿cuál es el motivo que me mueve? ¿Qué filosofía de vida tengo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué quiero lograr con las cosas que hago en mi vida? ¿A quiénes quiero involucrar? ¿Y por qué lo hago? ¿Voy a involucrar a mis hijos, a mi esposa, a mi eh, novia, a mi eh, novio, a mi esposo, a mi compañero de trabajo? ¿Por qué? ¿Y por qué esas acciones que voy a tomar intencionalmente me hacen diferente a los demás? Ya el hecho de tomar el paso de ser diferente o de mostrarte o de darte cuenta que eres diferente... Es un paso para salir del conformismo. Paso número dos. Pregúntate ahora en el entorno. ¿Estás ubicado en el lugar correcto? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te apasiona tanto de tal modo que harías aquello por muchos años? Creciendo, por supuesto. increciendo, como dicen los, los italianos con, o, o los músicos, ¿no? Que vaya creciendo, que vaya gustándote, ¿ah? que te ayude a sentirte útil, porque el entorno va confirmando de alguna manera que lo que tú piensas hacer, que lo que has recapacitado en tu mente para romper tu conformismo y desarrollar un acto de productividad en lo sentido que sea, en la dirección que sea, ojalá no sea negativo, ¿verdad?, que pueda ayudarte a sentir pasión, que pueda hacerte sentir ganas. Ayer me comentaba Julio García, el director de Escuela de Educación Sin Fronteras, con quien voy a estar mañana, tener el privilegio de hacer una conferencia mañana también, me decía, ¿te gustaría dar una conferencia en Tacna, la ciudad sur del Perú, para los que están fuera del Perú? Y yo inmediatamente, casi ni terminó de hablar, dije, ¡sí, claro! ¡Por supuesto! Ni siquiera pregunté por el tema. Si me preguntan cómo cortar el pelo, me pongo a estudiar y en los dos días siguientes ya sé cómo cortar el pelo, porque me están pidiendo eso. Me apasiona. Es mi pasión poder hacer conferencias. Imagínense, he aprendido a hacerlo ahora desde una silla y una cámara. Todo se aprende. Cuando tienes pasión por lo que quieres, por lo que haces, porque tienes intencionalidad, eres consciente de ella, cada día quieres crecer más. Les comento, en esta experiencia de ir al campo, mi esposa me preguntaba, ¿y cómo vas a hacer para tus conferencias? Le digo, no te preocupes, ya tengo contactos donde voy a dar conferencias. Ya tenemos gente que va a comenzar a trabajar con nosotros. Si tú amas, si tú te ubicas y sabes dónde estás, pregúntate si estás creciendo, ¿te está apoyando tu talento? ¿Estás poniendo ese talento a hacerlo más efectivo? Si tú no aprendes, escúchame bien lo que te digo, vas a subir un poquito y vas a caer otra vez en la mediocridad, o sea, en la improductividad. Pero si cada paso que das es apoyado por tus talentos, por el desarrollo de los mismos, te vas a dar cuenta que cada vez te exiges más, creces más, involucras a más personas y te beneficias y se benefician con lo que tú haces. Paso número dos. Paso número tres. Lo que no sabes, busca saber. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? <risa> Algunos dicen, ¿pero cómo, doctor, dónde? Hoy somos la generación privilegiada. ¿Saben por qué? Tenemos Google University a nuestra disposición, Wikipedia University, YouTube University y todos los universities que están en nuestras manos, literalmente en nuestro celular, en nuestro computador, a nuestra vista. El otro día le pregunto a mi esposa, amor, ¿cómo se hace tal cosa? Y ella me dice, búscalo en Google. <risa> y claro, ahí estaba. Lo que no sabes, busca saber. Y lo que sabes, potencialízalo en la acción. ¿Sabes que Hay muchísima gente que sabe mucho. Pero lo único que hacen es levantar el pecho de pavo real y su cola hermosa y decir, yo soy doctor, yo soy líder, soy coach. Gritan tanto y cuando tú les preguntas, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cuánto generas? ¿Qué has hecho por tu comunidad? Saben, pero no lo llevan a la acción. Tú no puedes decir que eres productivo si tan solamente sabes. Solo serás productivo y saldrás de tu conformismo cuando lo que sabes lo pones a la acción. Yo sabía hacer hoyos en la tierra, pero cuando fui a los Estados Unidos no sabía que allá existía un cavador. Y le pregunté a un gringuito, a esa persona que no hablaba mucho el español, le dije, ¿Tú conoces alguna cosa así que se hace así? Yo necesito. Dice, sí, ¿tú sabes usar eso? Me preguntó, claro, si allá en mi pueblo nosotros usamos eso, venga para acá. Me llevó a una ferretería y encontré un cavador y con eso ponía los postes en medio de la nieve. Una vez una señora me preguntó, ¿Usted sabe poner calentadores en las casas? le dije, ¡sí! <ríe> y él me miró y me dijo, ¿seguro que lo sabes? ¡Sí! Este, ¿Puedes ir mañana a mi casa? ¡Claro! ¿A qué hora quiere que vaya? A las 11 de la mañana, muy bien. Yo trabajaba en el tema de construcción, reparando cosas en las casas. Nunca en mi vida había visto un calentador. No tenía idea de qué me estaba hablando. ¿Pero qué hice? Descubrí, ya muchos meses atrás de que en esos pasadizos siempre había, así como usted cuando va a promar o cuando va a, a Sodiman, encuentra una persona en el medio del pasadizo que le dice las cosas que hay ahí, ¿para qué sirven? Inmediatamente ella se fue, me fui a un lugar que se llama Home Depot y busqué el área de los calentadores. Cuando estuve mirando allí, apareció un señor, le dije, ¿usted sabe cómo se usan estos? Sí. ¿Usted sabe cómo se prenden? Sí. ¿Usted sabe cómo se ponen? Por supuesto, me dijo, vamos a sacar uno, usted coloca aquí. Era un doctor en colocación de calentadores. Cuando fui al día siguiente, le pregunté a la señora ¿dónde quiere que lo ponga? Mira, yo tengo acá uno viejo, quiero quitar esto y poner uno nuevo. ¡Qué fácil! Quité exactamente como estaba el viejo y del mismo modo coloqué el nuevo y me preguntó ¿cuánto le debo? 335 dólares. ¿Cuánto tiempo me llevó? Posiblemente una, unos 40 minutos. Si tú sabes lo que sabes y no lo pones a la acción, eres un improductivo, eres un conformista. Pero lo que yo sé, no sé dónde ponerlo. Muy bien, busca dónde ponerlo. Pregúntate dónde, dónde cabe ese conocimiento. Y verás que las cosas comienzan a funcionar porque tú no puedes vivir en el conformismo si eres una persona pensante. Número cuatro. Mira, ¿cómo? ¿Me está diciendo que sea copión? Haz lo mismo que los otros hacen. Pero mejora sus estrategias y algo más. Ponle tu estilo. Ustedes han dado cuenta que cuando Julio García habla tiene su estilo. Cuando Saúl este, Rodríguez habla tiene su estilo. Ustedes han dado cuenta que cuando habla la señora Ochoa tiene su estilo, cuando habla Nicomedes tiene su estilo, cuando habla el doctor Talavera tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Entonces, si ves que el otro sabe hacer algo y lo hace bien, ve y aprende. Y luego mejora la estrategia. Si él lo hace en el tiempo, en una hora, tú podrías hacerlo en 59 minutos. O de repente 45 si lo hace rápido, pregúntate por qué. ¿Qué estrategia usa? Mejóralo. Dicen que cuando comenzó el sistema de los sistemas grabados de, de, de, de equipos, como por ejemplo los, los, las grabaciones de los eh, discos duros en la computación, Estados Unidos le mandó la historia de Japón a Japón en un chip. Yo no sé si es verdad, pero nadie me lo contó. O sea, simplemente lo tomo como una ilustración. Le mandó en un chip pequeño de un centímetro por un centímetro toda la historia del Japón. El Japón recibió en ese chip, miró, ahí estaba su historia. Muy bien, Japón dijo, vamos a mejorar esto. Y le mandó la historia de Estados Unidos en la punta de un alfiler. ¿Qué significa eso? Tú puedes mejorar las cosas que los demás hacen. Copialos. Conviértete en un copión. Los copiones son los únicos que pueden, conociendo las estrategias de los otros, es decir, habiendo tomado el paso número 10 de los otros, tomas tú el paso número 10 como tu paso número 0 y de ahí partes hacia arriba. Ah, no, no, no, no, no. Yo quiero ser originador de una nueva idea. Ya pasó esa moda, mi querido amigo o amiga. No seas caudillo de tus ideas. Sé caudillo de tu productividad Ya no seamos niños Ah, pero si los otros lo hacen así Yo también lo voy a hacer así No, a mí no me gusta eso Yo quiero ser original Sé original en tus estrategias Sé original en tu productividad Sabes que hay una frase Que me lo dijo un profesor en mi escuela de teología No hay nada nuevo debajo del sol ya lo que había que inventarse se inventó. Lo que hay que hacer ahora es transformar el conocimiento en productividad. A ver si me estoy dejando entender. De repente yo soy el problema. Porque alguien de repente, ay doctor, pero no lo entiendo. No importa. Ponte a pensar en lo que te estoy diciendo, porque si tú no copias y ves lo que los otros hicieron y conoces exactamente lo que hacen y por qué lo hacen de esa manera, tú no podrás tomar el paso de ellos como tu paso de inicio, como tu paso de entrada. Me preguntó un amigo esta, esta semana, ¿cómo sabes tanto sobre eso? Ah, es que yo voy indago. Cuando los demás están durmiendo, yo estoy investigando, estoy averiguando cómo lo hizo, por qué lo hizo así. Es importante para no ser conformista y no sufrir la tristeza del aburrimiento conocer lo que otros hacen, copiarlos y mejorar sus estrategias. Y cuando ya lo conoces, pones el ingrediente de tu estilo. Es importante para salir del conformismo. En las próximas semanas, he decidido, sin consultarles a ustedes, dictar un curso, un taller de siete sesiones. Escuchen bien, no les va a costar ni un centavo más que programarse en una hora para venir a la charla. Creo que el libro que marcó mi vida entre un antes y un después respecto a la productividad fue este libro que ustedes están viendo aquí. Se llama los hábitos de la gente altamente efectiva, escrito por el padre de liderazgo, Stephen Covey. Él y su hijo crearon el octavo hábito, pero vamos a hablar acerca de los primeros siete hábitos. Así que yo les voy a pedir que ustedes, a través del WhatsApp, que recibieron el mensaje de esta noche, para la conferencia de hoy, pongas tu nombre y tu WhatsApp, tu número de tu WhatsApp. Con eso te vas a inscribir. Y yo te voy a mandar, te voy a poner en un grupo de los que se inscribieron para que sepas tú la hora exacta en que vas a recibir esa charla. Esperamos siempre hacerlo por la noche porque en la noche estamos en casa. Pero yo quiero que cada uno de ustedes repase o pase por estos siete hábitos que te ayudarán a ser efectivo y no ser una persona improductiva. Le voy a mandar a la persona que me me diga, ahí están las fechas, incluso yo ya lo puse, lastimosamente el, el miércoles pasado no pudimos hacerlo, pero hoy ya tienes tú la oportunidad, voy a cambiar la fecha, la vamos a poner en la fecha que tú vas a recibir el taller, es un taller sobre los siete hábitos para gente efectiva. Yo escribí un libro sobre el sexto hábito, y por esa razón, yo creo que cada uno de nosotros, si entramos en este taller, gratuito, lo único que te va a costar es una hora para poder compartir con nosotros tu tiempo para que tú puedas recibir las claves que Stephen Covey con este libro movió a millones de personas en el mundo a considerar cómo volvernos personas efectivas. Así que ya está la oferta, me mandas a mi WhatsApp, eh, los que no tienen el WhatsApp, eh, consíguelo a través de su patrocinador y seguimos. Cinco, compromiso con tus metas. Si tú quieres salir del conformismo, tienes que tener en tu mente una meta que quieres lograr, o varias pues. ¿Ya? Pero tienes que desarrollar compromiso con él. Mi esposa me dice, ¿tienes conferencia hoy? Claro. ¿A qué hora? A las ocho, como siempre. No puedo romper un compromiso. De una escuela que yo decidí comenzar. Es importante tener compromiso. No soy un ejemplo para ti, pero quiero que tú tomes esa actitud como una actitud que te puede ayudar para lograr tus metas. Al dar una charla como esta, la meta mía es que tú aprendas. Y si no aprendiste, pues tendré que luchar para que eso se logre. Necesitaré de tu ayuda para que tú me ayudes a poder llegar a tu corazón y que puedas reflexionar en estos puntos que, por supuesto, han costado estudio y lo hemos reflexionado para traértelo a ti y poder presentártelo Ten compromisos. Los compromisos mueven a las personas a la sostenibilidad. Si tú no tienes compromiso con lo que tú piensas hacer, con tu, filos con tu filosofía de la vida... Si tú no miras por aquello que realmente quieres, que no necesariamente está en el campo del dinero, ¿eh? por si acaso, la meta no es ser millonarios, la meta no es ser el presidente de un país, de repente tú no, quizás no lo quieras lograr, no es tu objetivo, o piensas que no lo puedes lograr, está bien. Pero el paso que vas a dar hacia una meta definida, tienes que tener un compromiso con ese paso. De otra manera, te quedas en el conformismo, vives en el stand-by, Vives como la hamaca que se sube mueve de un lado a otro y tú te has dado cuenta que si tú no impulsas la hamaca, en un momento dejará de moverse. Y eso pasa con las personas. Cuando no hay compromiso y somos muy conformistas, la rutina nos mata y nos termina destruyendo nuestros objetivos. Uno de los problemas mayores que tenemos cuando no hay compromiso son las excusas. Las excusas no sirven para el camino. No me digas que es que pasa que una piedra me golpeó el pie cuando venía y por eso me retrasé un poco. Si la piedra te golpeó y te hirió, debiste buscar alguna manera para que el dolor no te detenga. Porque la meta hay que lograrla. El compromiso es una visión concreta que te mueve hacia donde tú quieres lograr. Pueden haber vientos, pueden haber desiertos, pueden haber sed, pueden haber hambre, falta de sueño. Pero eso es parte del sacrificio, cuando tú tienes una meta. Solo el esfuerzo y la dedicación pueden hacerte una persona efectiva. Si tú no te esfuerzas, si tú no te dedicas, vas a caer en lo mismo que caímos muchos de nosotros en el tiempo pasado. En hacer lo mismo, en pensar de la misma manera, en hablar los mismos temas, en volvernos aburridos para los demás, en convertirnos en personas indeseables para nosotros mismos. Aquí tuve en mi casa hace una semana a una persona que me dijo, a mí no me gusta mi trabajo. Estoy cansada, quiero abrirme campo, pero no sé qué hacer. No puedo, no me animo, no tengo el coraje. Dices la pura verdad. Las excusas no te van a ayudar para ser una persona productiva. ¿Quién te mintió que el logro se logra, valga la redundancia, sin dificultades? ¿Quién te dijo que para reír... No hay que llorar. ¿Quién te dijo que para tener el éxito y gritar el logro, no hubo que haber muchas veces sudor, lágrimas, dolor? Si tú quieres salir del conformismo, no te dejes mentir por aquellos que te dicen que todo se logra. Sí, se puede, sí, se puede. Sí, ese, ese cuento chino, perdón que sean los chinos los que los involucren en esto, pero esos es cuento, señores. Por decir si se puede 10 mil, millón de veces, no vas a lograr nada. Tienes que salir del conformismo. Para volverte una persona efectiva, tienes que aprender a pagar el camino difícil del logro. Nadie que quiere alcanzar la montaña o las profundidades, debe dejar ese camino o ese paso sin haber derramado una lágrima o quizás una gota de sangre para poder lograr lo que quiere lograr. Paso 6. Coraje. La cobardía es la cama del improductivo. Solo los cobardes se quedan en la cama sin producir nada. No estoy diciendo que no tienes que dormir. No estoy hablando en el concepto de la cama, literalmente. Estoy hablando de el hecho de acostarte y vivir una situación que te parece que es lo mismo, total, que ya me queda. Necesitas tener coraje. No se rinde quien tiene claro el objetivo, mi querido amigo. Nadie que tiene claro lo que quiere lograr se rinde, a menos que cambie su meta, que cambie su objetivo, a menos que se mueva a otra área que le parece más viable o quién sabe más adecuada a sí mismo. Que leyendo la realidad se da cuenta que ese no era es el camino, que hay que tomar otro rumbo, excelente, pero en él hay que ponerle coraje, hay que ponerle fuerza. Hay que ponerle valentía. Me gusta la palabra de Dios cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de dominio propio. Me encanta ese párrafo. Siempre lo repito en muchas conferencias que yo doy de motivación, porque Dios no hizo al hombre cobarde. Cuando vamos al frío nos adaptamos, cuando vamos al calor nos adaptamos, cuando vamos a la montaña nos adaptamos. Tenemos la capacidad de adaptación, pero muchas veces nosotros cuando vamos a un lugar nos acobardamos porque el ambiente nos apabulla y terminamos, mm, no era así como me dijeron. Y allí está el gran problema. Ustedes escucharon mi historia. Yo por circunstancias de la vida terminé en un país que no conocía sin trabajo, con una familia con, sobre mis hombros, y dije, ¿qué hago aquí? No hablo el idioma, no conozco ni siquiera la cultura. La cama de la, del conformismo no podía ser mi camino. Tenía que poner fuerza en el objetivo. Y dije, si el dinero que yo traje se me iba a acabar en siete meses el dinero que yo había traído, si es que no trabajaba adecuadamente y no producía lo que tenía que producir. Pero dije, si el dinero que yo tengo y que he traído como mi bolsa de viaje, porque me iba a quedar allí, yo lo recupero en tres años y tengo ahorrado, yo soy un hombre exitoso. Así me dije, y siempre lo recuerdo. Y no estoy diciendo que soy el único que puede hacer eso, porque todos podemos lograr eso, por eso estamos hablando de este tema. Y tuve la satisfacción, y lo puedo decir con orgullo porque trabajamos juntos con la familia, en un año y seis meses teníamos un ahorro del mismo dinero que habíamos llevado cuando nosotros fuimos allí. No te rindas, no te quedes con los cobardes, con los que se quedan en el camino. Impúlsate, muévete, no te quedes en el conformismo. El conformismo es la cama del improductivo. Dile no al desánimo y sí al esfuerzo. Y si tienes una situación difícil, yo recuerdo aquel momento cuando hablé con mi líder y le dije que estaba muy decepcionado, que estaba muy triste por lo que había pasado, que me sentí un hombre fracasado. Y él me dijo, Boris, hay una palabra mágica que siempre tienes que recordar cuando pasas por el valle de la dificultad. Yo secándome los ojos lo miré y le pregunté, dímela, porque necesito ahora esa palabra. Y él dijo, esta palabra, pasará. Pasará. Qué interesante. Nunca había pensado en eso. La lluvia pasa, el calor pasa, el temblor pasa. El dolor por la muerte pasa. Haz que las dificultades que tienes y que te han sometido en el conformismo pasen en tu vida y te conviertas en un hombre, en una mujer de esfuerzo, de coraje, de fuerza, potencialmente invencible. Siete, finalmente. Cuida el bajo rendimiento. ¿Saben por qué? Porque le va a dar insati insatisfacciones. Cuida tu bajo rendimiento. Algo está pasando en tu vida que puede estar haciéndote quedar en el stand-by y ese stand-by es retraso. Que si no corres, no avanzas porque el tiempo avanza. Cuida tu bajo rendimiento. Use la palabra nosotros. Usted no es indispensable en la vida. Usted no es todo. No puede hacer todo. Para ser productivos, tenemos que involucrar a alguien. O nos tenemos que involucrar con alguien. Número tres. Encuentre a alguien más en su camino. Le dará ánimo en momentos difíciles. Yo recuerdo cuando estábamos hablando acerca del liderazgo y me preguntaba por qué Jesucristo cuando mandó a los discípulos, lo mandó de dos en dos. Ah, porque si uno se desanimaba, el otro lo iba a animar, lo iba a impulsar. Encuentra a alguien en tu camino. Tómate un café con él o con ella. Quién sabe, al comienzo lo necesites, pero después ya te apartas, pero con, continúas. Ya encontrarás a otras personas en el próximo nivel de tu progreso, de tu efectividad, de tu crecimiento. Si no puede con algo, busca la salida. No se lamente. Si usted se lamenta, lo único que logra simplemente es bloquear la oportunidad. Cinco, interésese siempre por algo valioso y accione. No esperes. El tren cuando pasa por la estación demora 30 segundos. Si no entras, el tren se fue. La oportunidad a veces aparece en 10 segundos. Entra. Si fracasas, lo intentaste. Y ese fracaso es una tremenda escuela de aprendizaje. Tómalo de esa manera. Siguiente. La decepción es para gente que se hace esperanzas donde aún no ha caminado. No te hagas esperanzas superfluas. Trabaja donde vas. Aprende en el paso siguiente. Y allí encontrarás las herramientas para el siguiente paso. No te hagas ilusiones del mundo que te rodea, que todavía no conoces. La decepción es para esa gente que se hace ilusiones, esperanzas exageradas, exuberantes, y que finalmente solamente fue una idea que creció en su mente por la falta de responsabilidad respecto a la realidad. No todo lo que ve como problema es un problema. Estábamos con mi esposa viendo un tema sumamente importante que nos sucedió esta semana. El viernes fuimos al médico y no nos dejaron entrar porque no tenemos las tres vacunas. Inmediatamente salimos de allí y yo estaba enojado porque nos hicieron viajar desde desde lejos de la ciudad 23 kilómetros para llegar al lugar un poco más de 23 kilómetros y para que nos digan que no podemos entrar. Inmediatamente salí de allí, me paré en un lugar, tomé el teléfono y comencé a buscar algunas, bueno, primero busqué unos teléfonos allí para ver unos, unos médicos de, de la especialidad que yo necesitaba y llamé, y cuando llamé me dijo, no, no se preocupe, venga usted acá, acá lo vamos a atender. Y conocí a la doctora que el día de ayer me quitó una cantidad de manchas que tengo en el cuerpo. Qué persona que conocí. Qué maravilla de persona. Llevé a mi hermana, llevé a mi amigo, llevé a mi esposa a la consulta. La doctora está ganando conmigo. Pero ¿cuál es el secreto? No todo lo que ves como problema es un problema. Muchas veces es para que retomes un nuevo rumbo, para que encuentres nuevas oportunidades. El que se queja es aquella persona que no tiene visión para ver en los problemas aparentes una gran oportunidad. Por esa razón, yo te animo esta noche de que si tú quieres salir del conformismo y volverte productivo, que tomes en cuenta algunas de las cosas que yo te he dicho esta noche. Lo que no sirve, deséchalo. Y lo que te sirve, tómalo, porque el consejo, hasta de un conejo, puede ayudarte. Ahí está mi número. Mi número no es para que tú ingreses a un negocio, por si acaso, lo aclaro. Mi número es para personas que quieran inscribirse al curso de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Yo voy a dictar un curso gratuito para ustedes en siete sesiones. Por eso, envíame un WhatsApp con tu nombre tal como te presenté anteriormente para que tú puedas recibir el curso y te puedas inscribir. ¿Por qué quiero que te inscribas? Porque quiero que tengas compromiso con el curso y que hagas un tiempo contigo mismo para poder desarrollar esta clase que sin duda te va a ayudar muchísimo. Y si no, pues algo vas a aprender seguramente de las cosas que decimos en alguna de esas reuniones. Por esa razón, esta noche, yo quiero invitarte a que nos ayudes después de esta conferencia y nos comentes y respondas a una pregunta que yo siempre hago al finalizar los miércoles de la noche la Escuela de Líderes. Pregunta, y el que quiera, ponga una manito, prenda su micrófono y también sería bueno que prenda su cámara para poder verlo cuando habla y diga ¿Cómo le ayudó esta conferencia esta noche? ¿Quién quiere ser el primero? La primera pregunta y la única que vamos a hacer es ¿Cómo te ayudó esta conferencia en tu vida personal hoy? O por lo menos en tu conocimiento. Por favor, prende tu micrófono y dinos en qué sentido esta conferencia te ayudó. Adelante, por favor, Israel. Doctor, buenas noches. Saludos. Gracias. ¿Sí me escucha? Ah, bueno, este, eh, antes que nada, pues gracias por la invitación. Este, para mí es algo muy satisfactorio ya que eh, yo creo como todos, ¿no? Pasamos por esas situaciones que comenta. Y pues sin embargo, eh, aparece usted con este tema y pues este hizo que me echara un clavado en este tiempo a mi, a mi vida desde pues tengo 42 años no soy muy, muy grande pero tampoco muy joven entonces pues eh, en este en estos minutos que nos ha dedicado eh, pude bueno me falta más pero pude analizar muchas cosas eh, bueno. que, que Gracias Que este Que falta por, por hacer Y que Me doy cuenta que tengo muchas cosas Por cambiar y también Me he dado cuenta de que Tengo un gran potencial que estoy Desperdiciando Y pues bueno, muchas cosas más que Podría decir, ah, ¿eh? pero eh, en, en este Para, en resumen pues Es algo de lo mucho que me hizo Analizar de mi vida pues agradezco de todo corazón en este momento y nos vamos a poner las pilas para, para, para, para crecer, que creo que de eso se trata. ¿no? Excelente, Israel. Qué Muy gusto gracias. me da haberte invitado esta noche a la última hora, pero mira, qué buen resultado sí. que dio. Excelente. Por algo pasan las cosas. ¿no? Así es, exactamente. Así son gracias, las cosas. Gracias. Muy bien. ¿Quién es la próxima persona que nos quiere decir cómo le ayudó esta conferencia esta noche? Díganos, por favor, prenda su micrófono. Y háblelo más, en, este, en este lugar podemos libremente hablar. No tenga temor. Adelante, Josefina. ¿O quién es? Ruth. Josefina primero. Adelante, Josefina, luego Ruth Lavastides. Y Sí, sí, me encantó mucho el tema, la verdad. A veces uno se conforma por años en el mismo trabajo y siente miedo de que de pronto fácilmente no encuentro otro trabajo mejor o con mejor o con mayor salario. Y a veces hay cambios de jefes y a veces hay jefes. Eh, el jefe anterior, eh, cuando ya conoce al empleado, eh, lo pone en cierta posición, lo valora. Cuando viene un nuevo jefe, uno comienza como de cero con el nuevo jefe. Y, y a veces um, cuando ya tú sientes que con el nuevo jefe ya no crece, que todo está monótono, que, eh, o sea, el tema de esta noche es como, como, como que se nos hubieran, cómo se dijera, como, como despertados, no, no, no te conformes con un ambiente así, tienes que salir de ahí, tienes que buscar cosas mejores porque tenemos las capacidades, tenemos los talentos y a veces... Mm sentimos temor de aventurarnos a, a ambiente diferente, a lidiar con gente nueva, como lo que me pasa a mí, que siento mucho miedo de, de comenzar a trabajar en diferentes eh, environments con, con gente nueva. Uh -huh. Entonces, como falta de confianza, pero el tema me encantó y creo que, y creo no, ya me voy a anotar en el curso de liderazgo, porque pues, Excelente. pues para eso estamos aquí, para ser millonarios. <risa> <risa> con la ayuda de Dios, ayudarnos. a... Maravilla. Qué bueno, Josefina. Gracias por tus palabras y qué bueno que en alguna cosa te hemos ayudado. Adelante, Ruth. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, mire, el, en el tema de hoy eh, me ha reforzado algunas cosas que ya tenía un poquito de conocimiento y me hace ver que yo he estado conformista en otras, como en mi situación personal, he estado muy conformista, pero ahora veo, se me abre como... La mente, como dice la señora, uh -huh. y estamos en crecimiento personal. Estoy en el camino, me he dado cuenta que voy por ese camino pasito a pasito. Me encantó el tema, llegó, o sea, llegó muy dentro de mí. Qué bueno, Mucho qué bueno. Gracias. Qué bueno, Ruth. Gracias por tus palabras y me alegra muchísimo saber que este seminario, esta charla, tiene un efecto. En, como decía una vez el doctor Ebenezer, que ya murió, él dijo una vez... Si tienes 600 personas en una conferencia y una de ellas toma acción en su vida, eres un hombre de éxito. Ese es el secreto. Como decía aquel hombre que estaba en la playa, ¿no? que se habían varado muchas estrellas y el pescador le dijo, no, mira, así te esfuerces día y noche, durante un año no vas a salvar las estrellas. Y él levantó una y dijo, estas no van a vivir, pero esta por lo menos volverá a la vida. Y ese es el secreto, ese es el propósito de esta charla ayudarnos mutuamente para crecer. Quizás yo tengo que crecer más aún. Tengo que crecer. Una cosa que ustedes refirieron me hizo recordar a un ser amado cercanísimo que toca mi corazón. Es el esposo de una de mis hijas que un día fue a hablar con su jefe y le dijo, mira jefe, necesitamos para trabajar este proyecto en medicina, tengo que hacer esto, aquello, porque estamos en peligro de cometer algunos errores, etcétera, etcétera. Pasaron dos años y no se arreglaron las cosas. Y pues ustedes saben que renunciar a un trabajo no es siempre una decisión fácil. Y cuando él dijo, después de dos años, si había un proyecto para cambiar y dijeron que no, él al día siguiente presentó su carta de renuncia. Tomar una decisión para romper el esquema conformista en la que estás. Puede que no estés en el trabajo, puede que estés en tu propio emprendimiento. ¿O quién sabe, en tus propias relaciones, si no tomas control para crecer, si no tomas la decisión de romper aquello que te ata, aquello que te hace conformista, aquello que te está haciendo improductivo, es posible que incluso a las personas a quienes quieras ayudar, no les puedas ayudar. Yo conozco gente que se ha, desligado de una situación y han podido crecer y ayudar más a las personas que querían ayudar ¿por qué? porque justamente él tenía, por ejemplo, de la persona que te hablo, él tenía el objetivo de crecer, pero ya dos años no pasaba nada, entonces necesitaba crecer y ustedes, si yo les cuento lo que ha pasado, al día siguiente alguien se enteró de que había renunciado y le aparecieron una cantidad de propuestas ya tiene trabajo y mejor que antes con mayor probabilidades. Tú puedes hacer eso. Tú puedes crecer. Porque el conformismo, de repente estás haciendo lo mismo que siempre. Cuidado, que eso te hace retroceder. Porque si no le ganas al tiempo, el tiempo te va ganando a ti. Así que es importante comenzar a pensar qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y cómo puedo mejorar. Eso es clave. Una palabra más de alguien más que quiere decirnos algo. Adelante. Adelante, Gloria. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Eh, bueno, me hizo recordar a uh, un momento, unos momentos que pude vivir cuando hice un evento muy grande y me lastimé. Yo estuve lastimada cerca de una semana con mi pie, pero mi pie estaba hinchadote y me pusieron yeso inclusive porque me lastimé mi tobillo. Eh, con yeso y todo, con muletas, parecía una abuelita. <risa> pero, pero igualito, tenía la responsabilidad de seguir adelante, seguir luchando y seguir trabajando, porque era cabeza de, del evento. Y lo saqué adelante a pesar de mi dolor. A pesar de todo, seguí, luché, Perseveré y me, hasta me curé, me curé de mi tobillo, me curé, pero caminaba con mis muletitas y, y estaba ahí dándole duro al trabajo, pero logré mi objetivo, logré mi meta. Y me gusta su tema, me gusta su, cómo lleva sus charlas y nos hace reflexionar tanto que me hizo acordar el momento, me hizo recordar el momento que viví, tan doloroso, pero... Qué bueno. Nal satisfactorio. <risa> <risa> Esa <risa> es la <risa> verdad. Y, Así y, es. y adelante. Excelente, gracias por gracias. su experiencia, Gloria. Y miren, hasta el dolor se nos va. Cuando nos reactivamos, hasta el dolor desaparece. O por lo menos ya no somos conscientes de él, ¿no? Eso es lo bueno. Adelante, Julio. Te escuchamos. Sí, eh, solamente reafirmar el concepto de que no es posible enseñar a ser líderes con una pizarra, con una diapositiva, con un libro. El liderazgo solo se enseña como lo hace el maestro Boris, a través de la práctica y el ejemplo, porque siempre será muy cierto que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra, así es que eh, creo que hay que eh, poner manos a la obra siempre. Y mañana invitarlos a la conferencia del doctor Boris Darmon en Educación Sin Fronteras a partir de las 3:30 y 30 de la tarde, hora de Perú, hora del este, con el tema cómo lograr que nuestros estudiantes sean exitosos, tanto para padres, para estudiantes y para eh, maestros y profesionales. Ya lo saben, mañana a las 3:30 en esta misma sala de eh, Darmon Enterprises. Gracias, maestro. Gracias Julio, gracias por tus palabras. Siempre, como hemos dicho, el, el intento o la intención de cada uno de los que queremos transformar el mundo, por lo menos nuestro mundo, por lo menos el pequeño entorno que está a un metro de distancia de mí, es lo que me mueve y te moverá a ti para poder hacer cosas que de repente no lo habías pensado. Pero esta noche yo espero haber movido un poquito tu conciencia, tu mente hacia aquello que realmente tú necesitas hacer. Y escúchame bien, muévete, porque si no te mueves, te quedas paralítico, mentalmente, espiritualmente. Tu corazón comienza a, a sentirse que no existes, que no eres. Y la única manera en que tú puedes comenzar a ser es cuando tú te mueves. Dice que Dios... Hizo un muñeco de barro. Y allí estaba la belleza de la creación. Cuando Dios sopló en su nariz vida, se movió y dice, entonces fue un ser viviente. La vida te ha dado el privilegio de pasar la pandemia, pasar los problemas económicos, pasarlos todo lo que hemos pasado durante estos años. Quizás vengan años peores, pero ¿sabes qué? Todo esto que pasó nos preparó para llegar a ser personas suficientes, efectivas, con mayores oportunidades de ver más allá de la oscuridad de un mundo desordenado, de una política eh, egoísta, autosuficiente, que no resuelve nada, pero que tú puedes resolver si es que haces algo por los que están a medio metro de ti. Allí comienza la transformación y el conformismo comenzará como la nube ante la luz, como la oscuridad ante la luz, a disiparse y a abrirte paso. Y cuando menos te das cuenta, las bendiciones caen hasta que sobreabunden. Así dice la Escritura. Yo estoy seguro que si logras eso, tu fe, tu confianza en lo que viene, porque Dios te ha mostrado ese camino, va a ser posible que tú salgas del conformismo y te vuelvas una persona totalmente productiva. No sabes cuánto gozo me da haber pasado esta noche con ustedes, haber gustado de este tema que también yo aprendo. Y gracias a ustedes por el tiempo que nos han dado para poder terminar esta charla con vuestra experiencia y vuestro testimonio de que hay alguien que al terminar esta charla también sintió lo que yo sentí ya hace varias veces, en muchas ocasiones, cuando alguien movió mi corazón para hacer algo más productivo. Que Dios te bendiga, te mando un gran abrazo y sobre todo,